Para insertar un applet de GeoGebra recurriremos al bloque de información textual, applet de Java y elegiremos la aplicación GeoGebra. Vemos que automáticamente nos carga todos los archivos JAR necesarios, un código previo al que nos falta añadirle el archivo que contiene la aplicación de GeoGebra, en este caso inecuaciones que tenemos acá, y Tengamos en cuenta que este nombre exactamente es el que hay que copiar y pegar en el primer parámetro donde pone FileName. Hay que insertar el nombre entre las comillas, pegarlo utilizando control eh, B corta y ahora pulsamos en cargar. Activamos Java y eh, el GeoGebra tarda un cierto tiempo en cargarse ya vemos aparecer el logo de GeoGebra y en unos instantes aparece la aplicación y podremos empezar a trabajar con ella por ejemplo en este caso trazando una recta en función de dos puntos bien, lo que plantea la aplicación